La Unión Eléctrica informa que existe una afectación desde la provincia de Matanzas hasta Guantánamo y que hasta el momento se desconocen las causas. Igualmente, este sábado, varios municipios de La Habana sufrieron afectaciones por un disparo automático por frecuencia, DAF por sus siglas. Esto ocurre al salir de forma imprevista o repentina una planta generadora con una potencia determinada y el sistema en su conjunto necesita liberar esa carga hasta tanto se pueda recuperar la potencia de generación perdida anteriormente o dar las afectaciones al servicio por déficit de generación los apagones. Así lo explicó la empresa eléctrica de La Habana en su cuenta de Telegram. Para ofrecer información actualizada sobre la situación del Sistema Electroenergético Nacional se encuentra en la UNE el periodista Bernardo Espinosa. Bernardo, buenas tardes. Sí, buenas tardes compañeros. Efectivamente la señal del Canal Caribe, el sistema informativo de la televisión cubana, Cuba Visión y también estamos a través del sistema de la radio cubana eh, desde la Unión Eléctrica en el edificio del Ministerio de Energía y Minas. Vamos a informar a la teleaudiencia y a los oyentes del país que a las 10 y 56 ante Meridiano de este sábado ocurrió una falla en el sistema eléctrico nacional, falla que provocó la desconexión del sistema en los territorios, en las provincias desde Matanzas, hasta Guantánamo. Para conocer elementos de lo ocurrido en, en, en el Sistema Eléctrico Nacional, cómo de manera progresiva se están restableciendo las cargas y el servicio en territorios de estas, de estas provincias y otros eh, elementos asociados a esta falla. Nos acompaña el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes para todos los televidentes y los radiantes. Efectivamente, a aproximadamente 10 y 57 minutos ocurrió una, un error de operación, que es un error humano, en la en la de Matanza, en la de Matanza, por, por la, a 220.000 veinte mil de tensión, y eh, esa, esa ese error provocó que eh, se quedara, o sea, se enfriara, se quedara sin, sin energía la subestación de 220.000 veinte de la subestación de, de Matanza y provocó la caída de, del sistema desde esa desde matanza hasta hasta guantánamo, quiere decir que se quedó sin servicio desde la provincia de Matanza hasta la provincia de Guantánamo, por supuesto cuando se cae el sistema en esa, en esa región salen de servicio todas las unidades generadoras que están entregando entregando potencia en la región de oriental, también el, queda también la desmolente que itera en esa área que estaban en, el pro, en un proceso de arranque como hemos explicado por la mañana se paró el arranque de, de la termoeléctrica de Ider y salieron de servicio también las tres unidades de la termoeléctrica de Santa Cruz que estaban enterando energía quiere decir que se quedó el sistema con generación en Mariel o sea lo, la, la termoeléctrica en Mariel con sus dos unidades la unidad 5 y la unidad 8 la la generación móvil de que está ubicada en Mariel con los motores de, de 18,4 megawatts que también están ubicados en esa localidad y eh, la generación móvil ...que está ubicada aquí en la bahía de La Habana... ...y en el gas, en eh, Boca Jaruco... ...el resto de la generación del sistema... ...quedó fuera de servicio... ...en el momento de la... ...de la, de la avería... Eh, ...rápidamente se comenzó... ...el proceso de, de restauración... ...del sistema, ya en este minuto... ...ya entró la, la unidad número 2... ...de la termoeléctrica de Santa Cruz... ...y ya eh, hay energía... ...hasta la, la provincia de Santa Espíritu... ...no quiere decir que todos los consumidores de, de esta provincia estén con, con servicios. Hay un nivel de afectación, eh, pero ya hay energía en la, en la subestación de, de Santi Espíritu, con 220.000 volts, y eh, ya, repito, la unidad número 2 de Santa Cruz comenz, eh, entró en servicio, está en, está en arranque con en día la unidad 3 de esta propia termoeléctrica y también la unidad la termoeléctrica Antonio Vitera, también, en, los próximos, en las próximas horas ya se nos va a incorporar nuevamente el sistema. Están en proceso de arranque también. Y la unidad 3 la de la Tempoletía Carlos Moreno de CP que también está en, en proceso de arranque. Esto es un proceso que es paulatino, que es gradual. Ya tenemos energía, repito, hasta la provincia de Santi Espíritu, con un nivel de consumidores con, con servicio. La generación está deprimida todavía. No, solamente hemos entrado una de las unidades que estaban en servicio que salió que, que, que salieron de servicio una vez ocurría la, el evento y eh, en la medida que tengamos más unidades generadoras en servicio que, que las que están previstas que están más cerca de entrar la unidad 3 de Santa Cruz la unidad de la, de la termoeléctrica de Antonio Vitera y la unidad número 3 de la termoeléctrica de Calamarias de en se irá incrementando la, la el servicio de, el, el suministro de energía eléctrica en eh, en las provincias hasta donde hay energía y se va a seguir avanzando eh, con, energizando otras subestaciones ya más al este de la de la provincia de la provincia de Santiago Espíritu, y en, en función de que tengamos disponibilidad de generación podemos ir también incorporando un nivel de carga. Importante decir que tenemos en la provincia, en, en las provincias donde no hay servicio eléctrico, tenemos microsistemas que en este minuto están funcionando, tenemos aproximadamente 60 nuevos que se están entregando por esa por esa por esa vía o sea que la generación distribuida tiene la, la facilidad de que pueden hacer ese microsistema y dar servicio eléctrico aislado del, del sistema interconectado nacional y así está sucediendo tenemos un grupo de, de islas tres seis nueve islas en este minuto que están fun, funcionando en el, en el sistema en el sistema eléctrico que propicia un nivel de garantía de servicio superior a la que está eh, a la que puede entregar el sistema interconectado en estos momentos que nada más llega hasta Santi Espíritu para las provincias al este de Santi Espíritu tenemos estos microsistemas que están sirviendo un nivel de, de carga y bueno eh, va a permitir y eh, paliando la situación en la medida que nosotros podemos ir llegando con el con el sistema eléctrico a esa región y ir eh, energizando las la principales unidades generadoras que tenemos que llegar a Novita y también eh, a la demo eléctrica de, de Rente. que son